Estaría guapo hacernos el, el, el gym sin sin perder un, sin perder un PS Yo estudié día me lo, perde, me lo pasé sin perder ni un PS La primera vez que jugué Porque tenía un emboar al 40 ¿Un emboar al 40 aquí? <risa> no sabía llegar al líder <risa> <risa> ¿Qué pasa compitruenos? ¡Compitruenas! Bienvenidos a Pokémon Blanco Turnylock Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy es día de Gimnasio. Hoy vamos a vencer a Aloe A esta poderosa entrenadora de tipo normal Y he leveleado para la ocasión Tenéis como siempre el, el vídeo completo del gameplay completo en la descripción vale. En todos los capítulos, todos los leveleos y todo absolutamente Y este es el equipo actual W, K <risa> Javix, Ambrosio, Yuri, Sofía y Manuel. Yuri, Sofía y Manuel, completamente support. Aquí no hacen absolutamente nada. No les voy a meter en el gimnasio siquiera. Me va a llevar al mono, de hecho, porque si tengo que sacrificar a alguien que sea el mono. Y ya estaría, eh, W va a evolucionar en cuanto suba de nivel, que está a puntito Javix también va a subir de nivel en nada Y Ambrosio espero que también, espero ir con un. tres Pokémon de nivel 20 Ya que la líder tiene el máximo Pokémon de nivel 20 Que sí, que sé que no está la regla de nivel 20 Pero yo me tomo las cosas como me las tomo, ¿vale? Así que creo que podemos ganar con este equipo más que de sobra eh, Y me gustaría llamar a Javix. Vamos a primero a, a dejar, él, él no lo sabe, ¿vale? Él no sabe que le vamos a llamar, pero lo vamos a hacer ahora mismo Vamos a ir al, al centro Pokémon Vamos al centro Pokémon eh, Voy a, a dejar en el PC No sé por qué los he metido en, en el equipo, la verdad Porque realmente no quería usarlos en el gimnasio Pero bueno, vamos al equipo Metemos a este, dejamos a Blitzchef Y dejamos a Drillbur también no, me, no, no, quiero, no quiero tener problemas, ¿vale? Quiero que si perdemos, por lo que sea, que no creo eh, Poder tener algo con lo que remontar ¿De acuerdo? Y va a ser con este equipo Este equipo va a ir al, al gimnasio, ¿vale? Y poco más, vámonos, salimos de aquí Cerramos esto Está curado el equipo, me parece está Sí, está completamente curado, no hace falta que curemos Así que salimos Y hermanos, vamos a llamar a Javix, Que él no sabe que le vamos a llamar Así que dadme dos segunditos Que abro Discord <ríe> Esto va a ser, esto va a ser el, el momento, ¿vale chicos? el momento Y le llamamos, chicos Estoy haciendo llamada, ¿eh? Estoy haciendo llamada A ver si me oye Me está preguntando que por qué Me está preguntando que por qué le llamo que ¿Por qué le llamo? Hello. Hola. ¿Hola? ¿Estás haciendo algo? Uh, editar, pero nada es relevante ¿Pasa algo? Por si quieres vencer eh, la líder Aloe conmigo en equipo Es el ah. momento, es el momento Es Vodafone <risa> Vale, compitruenos. pues tenemos a Javix con nosotros Vamos a por este gimnasio Y, y nada, te voy a enseñar el equipo, venga eh, aquí está Pequena Tres aclaración que, que yo lleve la misma camiseta no quiere decir que sea un cerdo Simplemente es que ha pasado una semana ah, pues, ya, ya, ya, puedes, ya puedes seguir Claro, claro, todos te creemos, Javi, todos te creemos eh, a, a ver, ver, a ver. Eh, Javis WK y Ambrosio al 19, que están a punto de subir al 20 Y luego Yuri con recogida, por, porque sí Y Nico, por pues, si hace falta sacrificar a alguien, pues que sea que él, pues, él ¿sabes? Que fuera él <risa> Que sea él. Vale, vale, vale. Y ya está. Yo creo que con este equipo nos lo pasamos fácil, ¿no? ¿No capturaste nada en la última ruta? O... No, no capturé aquí a la izquierda. Todavía no he pasado de aquí, de hecho. esa tía te da golpe roca. Me mete golpe roca. Ah, ¿no es combate? No, no es Va. combate. Bien, pues que me la dé. Perfecto. Tenemos golpe roca y no he pasado de aquí más que esto. Acabamos de hacer y poco más, o sea, no, no he hecho nada más. Entonces eh, esto lo haremos después, supongo, ¿no? Después del gimnasio, porque realmente no, no tiene sentido hacerlo ahora. Podemos capturar un timbur, podemos capturar dentro pero somos unos kamikazes Vamos al gimnasio. Ven, vamos, vamos al gimnasio, vamos al gimnasio. ¿Esto qué es? Hay historia aquí. Es, ah, no, se si viene tutorial. Te van a dar una vuelta por el museo, te quieres mm, resbalar un tiro. No, no quiero tutorial. Pequeña dosis de turbo, amigos. Eh, vamos. a ir? Exacto. Esto es combatero, perfecto. ¿Aquí se pierde cuando se pierde un combate o cuando pierdes todos los pokémon? Cuando... ninguna de las dos. Si pierdes a todos los pokémon puedes cogerlos del PC, por eso digo. O sea, vale, so, la única forma de perder es que pierdas todo lo que has capturado. A to A todos los pokémon me refiero con todo lo que tienes en general. Eso es, todo lo que tengas en general, eso es. ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! Ahí está. Debería. W evolucionando. Perfecto. Vamos allá. Se viene guacho firme, 2-5-2 ataque y a petarlo. Y con detección e hipnosis. Lo importante es la detección. Lo importante es la detección. No importa. <coughs> Para evitar el repriso del guacho. Eso es. ¿Qué quiere aprender? Rayo Confuso. Eh... A ver, no sé. ¿Qué quitar detección no es una idea ahora, pero... Rayo Confuso mola mucho. Luego hay una forma fácil de poder recuperar movimientos de farmacéuticos más corazón, así que, sí, así que si quieres sustituirlo... No, pero vale, con el lo necesitamos. Si no quieres que te lo maten, pues sí. A ver, quitamos hipnosis. Es que hipnosis puede ser clave. ¿eh? Pero la precisión de hipnosis son es basura, ¿no? ¿Y cuánto es el rayo? 100. 100. Ah, pues hipnosis, no para. Hacer, venga. ¿no? Vale, aquí ¿qué hay que vale. hacer, combatir contra las pavas estas, ¿no? No, no, mira el libro. Tienes que mirar libros. Te tiene que haber dado una pista el, el, el monstruo. Eh... Donde, creo que tienes que leer... Puede, no sé si la, el primero... A la derecha? O a la izquierda. A la derecha, diría yo. ¿Este? Creo que sí. Sección infantil. Puede vale. ser. No Sé Sé que es, es en la primera fila. No, pues, lo pues otro, entonces no sé. es el otro, tío. Tío, ¿No? está Javis aquí para guiarme y feilea todo el rato, tío. Como no, no, <risa> para acordarme de un puzzle de libros de mierda, ¿sabes? Ahí está relevante todo el juego? Hay cuatro otras con acertijos escondidas en esta biblioteca Si logras resolverlos todos, te conducirán a mí Ok está. En geografía... te va a hacer luchar contra todos Ah, o sea que da un poco igual, ¿no? Sí Pues venga, let's go Vamos allá Primer combate Primer combate después de la intro Que había un combate de mierda al principio Contra una N científica he N Sí, he hecho el de N, pero lo he hecho en el capítulo anterior Gerdier ah. con intimidación Sorpréndeme mm. Dime, dime sí. que no... Vale, bien. Tiene recogido. arena, amigos. Con eso es arena. verdad. Plagaje... Eh, eh. Podéis intentar sacar al otro para que, pueda, para que pueda subir al 20. ¿Defensa X, tú? Qué asco. Bueno, vale, bueno, pues, bueno. Se viene Javix. Oh. Pues sí, pero... Que le meto un derribo en la, <risa> de la cara. Derribo es más fuerte ¿Cuánta más... No, no, no influye la defensa. No, no, eso es desenrollar. Plagaje, eso es desenrollar. Mm, nitrocarga, chaval, no sabes cómo pega este bicho. Y placaje, que no me quitas nada. Bueno. <risas> nitrocarga. Y, ver, sí. y. ¡Uf! Un PS. Uy, tío, no me gusta porque me ha pasado bastantes veces lo de un PS. Que digo, tío, mm, me cago en sapito para acá. Ahí que va. Perfecto. Polución. Nada, nada, ni de coño. Pasando. Nada, si quieres que darle el placaje o látigo, pues todavía, pero bueno. Sí, yo creo que placaje. al el látigo.. Lático, bueno, puede salir, pero el placaje, yo creo que ya está F, ¿no? Es el típico ataque con el que siempre te envenenan, pero tú nunca envenenas. Eso es cierto, totalmente. <risa> Eso es la realidad. Usa tu propio ingenio. Me queda solo una escalera en toda la biblioteca. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? será? Tres Pokés, es... eh, ojo. A ver. Lilipap. Bueno, no tiene ningún Al 15, bueno, pues ya está. Buenas tardes. Easy, men, Placaje. Sí. ¡Boom! Si quieres subir al Gerdier... Bueno, no, no, prefiero. Es que realmente el Gerdier no... No tiene mucho que Inti hacer, eh. Intimida. Intimida, intimida, hombre. Guau, wow, pues eso lo tienes, tienes que abri Yo abriría con él. Abrimos con él. Hacemos doble intimidación. <risa> nos pegamos un poco. Y luego cambiamos al watchog y terminamos el combate, yo creo. Exacto. O, o, o entras, intimidas, cambias a Mbual. Para que salgas sin intimidar. También puede ser. A Boa, a Pignite, perdón. Pignite. Pignite. La Oye, cajito. No, esto rápido, y si sí venga. Esto no tiene mucha razón. Y ahora, ahora, ahora, ojo, ojo, ojo. Eh, mira la mecanización de la, de la biblioteca, chaval. Ojito, ¿no? Parece esto Hogwarts. Eh, una oh my ingeniería. god. <risa> mira cómo fliquean los, pix, los píxeles. Mira los libros de arriba de la estantería. Ay, ¿se mueven no. también? Mira, ay, hay, ay, hay. ay, ay, ay, ay, ay. Preciosidad. Increíble animación. Vale, pues vamos a curar, ¿no? ¿Sabes cómo me ha salido el, el Drillbur de naturaleza? Que no sé, no me, no me jodas, no me digas malo en ataque. <risa> no, malo en ataque, no, ataque neutro. Me ha salido bueno en defensa, malo en velocidad, tío. Es una putada la malo en velocidad. ¿eh? <risa> Porque no te veo, que si no... A saber qué has liado. Vaya morraya de Drillbur. Ya, tío, malo en velocidad es asco, tío. Vaya morraya Ah, de... vamos, Bebas. como no aconsejas un Pokémon que te ponga la arena, que spoiler, no lo vas a conseguir. Tiene ímpetu, arena? tiene Oh, mira, un objeto. ¿Qué me da? Claro. ¡Super poción! Bueno, chaval. Gracias. Oh, bueno, bueno, Yuri. Gracias, Yuri. Yuri con el carro. Yo vale. iría con Ambrosio. No creo... O sea, Nico no va a morir porque no creo que tengas problemas. No, no. Espérame, muy bien. No, muy bien. Vale, entonces, estrategia. Abrimos con Nico. Perdón, con, con Ambrosio, intimidamos, cambiamos a Javis, matamos al Herdier. Y luego cambiamos a Ambrosio para intimidar. No, no, no, no, no, no. no, no, no. Wait, wait, wait. Error. Estrategia. No, yo entraría, o sea, yo intimidaría. Yo intimidaría metería y daría una, haría una nitrocarga o algo que no lo mate y metería WK para terminar. Vale, vale, venga, va. Te la compro esa. Vamos para que a ver. no reciba daño de más el War. Let's do this. Vamos a vencer a Loe rápidamente con combatazo contra Aloe, líder de gimnasio con la ayuda de Javis, que os encantó la última vez que viniera Y hoy viene a hacer más carrito Dos pokés A ver, Creo que tenía intimidación no tiene, tiene, tiene, tiene tiene, eh, eh, El del Blaze Black, sí Luego el del blanco y no eh, Este también, y somos más rápidos por lo que veo, así que guay a ver, está Incluso vale. Si quieres ahorrarte esa cara a y te pegar con Ambrosio, yo, yo creo que puedes. Podemos pegar aquí a lo mejor, sí. intentar retrocederle. Mordisco, va. Somos más rápidos que lo hemos comprobado. Ahí que va. Derribo. Uh, va. Oh, oh, ¡Oh! ¡Ay, la hacks. Empieza lo bueno. Otro mordisquito. Ahora igual retrocede, sería increíble. Sería. ¡Uh! uh. ¡Crítico! ¡Derribo! Uh. que no vuelve crítico. a fallar! Estaría guapo hacernos el, el, el gym sin, sin perder un sin perder un PS A ver wow. qué viene o sea, o sea. Super Poción Yo estudié me lo pasé sin perder ni un PS La primera pero... vez que jugué Pero, pero esto es Porque tenía un emboar al 40, pero si no. ¿Un emboar al 40 aquí? ¿Pero qué sí. hiciste? <risa> no sabía llegar al líder. <risa> Entonces me puse a mirar por el bosque azulejo y no paraba de levear, claro. Con la coña, entonces. Y ya se acabó, ¿no? Y Emboal. Ah, a ver, básicamente. Tenía un Emboal, un strika, eh. Mamadísimo. Perfecto. Vale, chicos. A ver. Whatshock. Whatshock. Turno. Yo diría: Detección, Rayo Confuso y cambiar. Vale, Detección. Esto es impepinable. Ahí que va. Por si hace represalia. Para la... ¿Que se puede venir? Ahí está, perfecto. perfecto. ¡vamos! Bien. Somos buenísimos. Rayo confuso, diría yo. Rayo confuso va. Somos buenísimos. No... Es más rápido. Y ¿Cómo puede ser más ay. rápido? ¿Qué cerdo? Pues pues supongo que tendrá oev o buena naturaleza. Y... Malicioso. Despiérdate, V. ¡V! No. Confe. Cuidado, para mí es puede hacer mucho daño A ver, es un 4, lo vas a volver a usar, yo creo Ay, ay, ay, ay, no, ay, hay ay, 12 PS, se despierta Rayo compulso, vamos ¡Se despierta! Vamos, vamos. Ahora que entre pie Ahora entra... Me la he jugado, ¿eh? Llega a hacer crítico y es F la verdad, la verdad que sí Yo hubiera cambiado, seguramente mm, Ambrocio para Intimidad Havix, es verdad También puedes hacer Ambrocio, sí Ambrocio intimidar sí, Intimidad, es buena también es que la intimidación, ojo, que duele mucho, eh. Ahí que va. No te, no te voy a negar que se me hace un poco el culo cuando te cuando dado con el malicioso y lo he después has ha atacado. Se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. Se quita poquísimo. Eh, derribo. Me da igual, pero se pega. Mordisco, es cierto, si ¿Soy más rápido no es más rápido el F? Se confunde, se confunde, se confunde. Malicioso. Oye, yo. Oy. A o ver, tío. Tiene... Eso es, tiene ataque bajado. Placaje. Ya riego, no está confuso. Represalia. A ver cuánto me quita. Deberías y aguantar. 19 bien, pesos. Bien. Perfecto. Yo creo que, es? que ni, ni de crítico me mata, ¿eh? Hipnosis... ¡No! No, ¡No! El 60% de precisión no vale para la IA, ¿vale? Para, para nosotros sí. Para la IA no. Cambiamos, cambiamos. Ya, puedes meter a Javix y hacerle polución. Bueno, no sé si se lo al final. ¿no? Sí, se lo enseñó se lo enseñó. Pues ya está, polución para reírte en su puta cara. Represalia, no me quita nada Polución ¡No! ¿Qué ha pasado tú? Se me ha quedado colgado mi con... A pesar de que era mi conexión que se había quedado pillado Se me ha quedado colgado no el, el no emulador, tío No me lo puedo creer Pato, tío. Esto es un strike, por cierto, se intentar A ver, yo, cierto, sería se intentar volver. ¿Tenéis que repetir? Sí, pero es que creo que encima no tengo ni el leveleo, eh. Ah, sí, Así sí no tengo el leveleo, sí tengo el leveleo. Ah, sí, oh, vale, uff. ¿Pero cómo que un strike? O sea, ¿te, ¿te penalizan por...? ¿Porque se te acrase el level Sí, tío. Por repetir, por repetir parte de... Joder, qué mala suerte, macho. Pues que tener tres strikes, tío. O sea, un, o sea tengo cero strikes, ¿vale? Pero llegar a tres es out de la serie. Pero es que, tío, que se crasee el emulador en estos juegos es absurdo, ¿sabes? Dos mil años más tarde. Vale, a entonces... Eh, volvemos. No, misma estrategia. Ambrocio primero. Qué maldito desastre. W después para protegernos. Y todo lo demás... Eh, Mastercard. Vamos para allá, chicos. Volvemos con ah, el combate de Aloe. Por favor. Aloe, herder Bueno, esto no lo conocemos, ¿no? Esto está no bien. Con mordisco, ahora, ahora verás que ahora no creo que te salte el crítico ya... Ahora... Hubiera sido peor si lo hubiera matado con el crítico, ¿sabes? Porque sí. hubiera venido seguido de una de una represalia después. Básicamente. Vamos con placaje. Bueno, es verdad, ya que ha hecho mordisco. Placaje que va, derribo. Que lo... ¡Uy! Ya no nos falla. Ya no lo falla, qué asco. ¿Qué mordisco, sigue? mordisco, mordisco, mordisco. ¿Qué? Retrocede, vamos. ¿Otro? ¿Crítico? No, vale, no. vale, vale, vale estamos bien, bien. Perfecto, perfecto, perfecto. muy bien. Cuando no vale, querías vale. un crítico. E ese momento en el que no quieres un crítico, ¿sabes? Tal cual. El que no lo quieres a favor. Ay, la super poción que se me olvida, tío. A favor, ¿sabes? Porque en encontras... A ver, es la misma de antes. Creo, ¿no? Eh, placaje, ¿no? O sea, muerte. Sí, traigo un placaje. Ahí que va. T uh. No he aprendido nada lo Watchup, tío. Mm, ¿Rayo confuso? Lo no, digo de normal, tío, pero va a seguir con placaje. Sí, sigue con placaje, es increíble. Sí, placaje, es increíble. Crítico ahora, muy útil. Crítico ahora, WK. Muy útil. Y Ay, se no viene Watchup, vale. Ahora lo, mejor, primero, ¿no? ahora lo mejor... Ahora lo no mejor me hace represalia. No, tú metes la elección porque tampoco queremos que mueremos. No nos nunca. la jugamos. Ni de coña. ¿Represalia? No, malicioso. Vale. Qué asco da. Ah, bueno. rayo, rayo confuso. Rayo confuso, malicioso. Me da igual. Hay, hay que bajar ese rayo. Para Eso es. Ambrosio, confía en ti. Intimídame este. Vámonos. <ríe> Vámonos. Ahí que va. Y, bien? y confuso. Que... Se tiene que golpear. ¡Vamos! Bien. Es verdad que no se quita casi nada, pero bueno. ¿Placaje? Ya no está confuso. ¡Joder! ¿En serio? Ya se sí le pasa, <ríe> Acojonante. Vale. Saca... Placaje. Yo ahora mismo cambiaría en board, pues hace falta intimidar. Bueno, no hace falta intimidar. No hace, hace falta, raíz. realmente. Placaje. ¡Hipnosis! ¡Joder, con la hipnosis! Vale. ¡Ya empieza, tío! ¡Ya empieza! Lo vas a matar de un empujón, solo hay que rezar porque no te haga hipnosis en el turno. Eso es. No este me has limitado así que no debería haber mucho problema. represalia Igual que antes. Bien. bien. bien. Right. Empujón. Hipnosis, hipnosis y lo fallas. Bien. Javix evitando. Así, así me gusta. Así, así, así estamos. Vale, ¡Pa tu casa, bien. guacho! Bien. Voy a lo guardar tenemos. ahora mismo, lo saben los astros. <ríe> lo saben los astros. Ahí está, W suba al 21, ¡perfecto! Uf, ¡Qué rabia, tío! ¡Strike 1, eh! ¡Strike 1! Esto es como el béisbol tío Tal cual Nos llevamos Represalia, que esto sí se lo podemos enseñar al guacho No sé cuánta potencia tiene el Represalia de base Es decir, sin porque haya muerto un compañero ¡Oh! ¡Ay, que nos, han, que nos han robado el hueso! ¡Oh, hay lío ahora! Sí, el Team Plasma ¡Hay Jaleito? El Team Plasta ¡No sabía que había jaleito en el museo! Vale, espérate... Zaori Asignar... Dale. Vale, y ahora le das a la Y, creo. Y... Eh, que es esto aquí el... ¡Oh! ¡Oh! Hay oh. uno en la cafetería esa y hay uno. ¡Ah, mira, mira, mira, loco! ¡No! Pero no, en la cafetería no. Mira, eh, espera, espera, no salgas, no salgas. Hay un bug... Hay un esta bug... esta cafetería que es bestial. mira A ver, escéamelo. Date la vuelta sin salir... ¿Así? Y ¿Lol? ¿Lol? ¿Se ha olvidado ¿Hay... el script de aquí? Hay un diálogo. <risas> ¿Qué cojones? Con Pitrenos vamos a usar repelente, vamos a capturar en esta ruta. Tenemos leveleado al mono a nivel 14, de manera que a nivel 14 en adelante solo pueden salirnos Timbur, Tro o Timpole. Mm, me gustaría que fuese otro o Timbur, pero Timpole tampoco le vamos a hacer ascos, ¿no? Porque al final es un buen poke. así que... Porque le viene bien, para va, Vamos en a darle, ¿no? Futuros, que... no salga no, Audino. Voy a ir con cuidado. Venga, ¿dónde estás? Venga. Vamos. A estar así, está ¡Oh! Bien. ¡Primer Pokémon del bosque azulejo! ¡Timur! Vamos. <risa> ¡Vamos! Está bien. Joder. Está bien, está bien, está bien. Esto, esto es lo que tiene que matar al escadril de Yacon, amigos. Esto es lo que tiene que matar al escadril de Yacon. Claro que sí. Con, eh... Con Vale, voy a intentar hacer lengüetazo. Bueno, o si se captura es un A ver si lo paralizamos. ¡Oh! Crítico, Parálisis en turno 1, chaval. Super bola. Vamos. Captúrate, Timbur. No quiero, no quiero líos, que has hecho foco energía, me das miedo. Por favor, buena naturaleza. Uno, dos, tres. Timbur atrapado. Y ahora, chicos. ¿Sabes naturaleza modesta? No. Sabes que no. No, no. Por favor, ¿Quieres no. ponerle un mote? Sí, le vamos a poner un mote, por supuestísimo El mote de este bicho Se lo va a llamar Jael Hernández Que me ha dicho no que le ponga visto. Joel Se llama Jael, pero dice modestia. que le ponga por, Joel por modestia Joelito Vale, por favor, Mi Joel gente, Además hay modestia a ver. Aquí está A ver, Datos. a ver qué sale, por favor Tres, dos uno. Neutro. Bajo ataque especial, sube defensa especial. ¿Vales bien? Bien. ¿Vales bien? Con potencia bruta. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Potencia bruta! Está guay, potencia bruta, no, es que no está mal. Tiene mucho ataque. Igual tiene buenos chips Porque tiene mucho, mucho ataque, ¿eh? A nivel 14. Sin EPS. Estaría bonito. Estaría bonito. Pero bueno, lo descubriremos en un futuro. Vale, pues está guay, la verdad. Buena captura, chavales. Buenísima captura. Vale, compitrulos, pues vamos a dejarlo por aquí, hemos tenido suficiente por hoy, que si gimnasio, que si captura de timbur, ha estado bastante guapo el capítulo y poquito más, espero que apretéis Espero que apretéis ese botón de like como si no hubiera un mañana, que os esté gustando muchísimo la serie y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Blanco Turnilock Javix, si quieres despedirte, hermano. Uh, bueno, como anécdota, si quieres un episodio random, me metes a mí, ya está, tienes algo divertido de lo que es reírte. <risa> Entre el Crash y todo ha sido espectacular este capítulo. Uf, uf, qué movida, qué movido, Qué locura, chicos. Pues nada, nos hemos llevado un strike, es lo que hay. Y poquito más, os dejo por aquí. Eh, apretad ese botón, ¿eh? el like, el like que no se os olvide. Y ya está, nos vemos en el próximo capítulo. Y ya está. Adiós, chao, chao, chao.